Hola a todos, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Les habla Juan Felipe. Yo soy Aurora. Como estamos, somos acá del equipo de atendimiento y soporte a Webmasters de Google. Estamos aquí para, en lo que esperamos será uno de muchos, uh, de, de muchos Hangouts on Air en español para todos los, los que son dueños de sitios, gestores de contenido y SEOs eh, para el mercado de habla hispana. Hemos recibido vuestras peticiones, os hemos oído alto y claro, y aquí estamos para atender todas vuestras preguntas. Nos habéis pasado muchísimas preguntas por Google, por G, y vamos a atenderlas una a uno. Pero si en algún momento queréis preguntarnos cosas en directo, estamos en, también encantados de recibir vuestras preguntas. Sí, y si quieren también pueden uh, com, uh, com, compartir sus preguntas en el chat, eh, en el chat del. del, del de el... Del, del video del hangout y también estaremos estaremos prestando atención a asegurarnos que no nos perdamos ninguna pregunta que aparezca en Google Plus pero ya tenemos ba bastantes preguntas bastante sustanciosas que nos han que nos han contribuido algunos en el en el foro de G Plus así que comencemos sí vamos allá vamos bueno Venga, tenemos la primera pregunta de Pedro Luis que dice en la versión amp example.com slash amp de una web el enlazado interno debe realizarse a las URL AMP de las páginas o a la URL canónica? La respuesta es que a cualquiera de las dos, uh, en términos de lo que está buscando Google para la indexación y para la representación a los usuarios. Porque al final, si la canonicalización y la, la, la conexión entre las versiones AMP y, y, y tradicional o normal de web están hechas bien, Google identificará cuál es la apropiada para presentarle al usuario de, de acuerdo a qué, um, a qué herramienta de visualización está utilizando. Si está utilizando un navegador web o está una, utilizando un, un, una experiencia que tenga soporte a AMP. Um, sí, quizás pueda tener uh, uh, importancia dependiendo de la experiencia que le quieras dar al usuario. Es decir, si un usuario está viendo una página AMP, y tienes un enlace a otra página, bueno, ese usuario ya está visualizándolo en AMP. Entonces, hacer un enlace que vaya a una página AMP puede dar una experiencia un poco más consistente. Pero a nivel de lo que es indexación experiencia para el usuario o entendimiento de las páginas, no tiene importancia uh, a, nivel de, a nivel de lo que es rastreo de apariencia en búsqueda. Um, dicho eso, uh, una de las cosas que es posible hacer es que la versión AMP sea la versión principal para todo. Uh, hay varios sitios que lo hacen, en, en cuyo caso se eliminan los problemas de uh, de, de, de versiones alternas y se eliminan también esa, esa, esas dudas de a qué páginas enlazar. Porque es simplemente un enlace que es el, la versión AMP, que es la versión uh, establecida, que aparece en todos y que uh, se presenta velozmente en cualquier navegador. Entonces, si eso funciona para lo que están tratando de hacer, uh, eso es, eso es, eso es, no es mala práctica. FENOMENAL. Si en algún momento tenéis alguna pregunta de lo que está contando Juan Felipe, podéis hacer una pregunta o escribirnosla en el chat, que la, la vamos a ir viendo. Eh, vamos a la siguiente. Eh, nos dice María, nos encontramos con el problema de que actualizamos el contenido en las páginas AMP de los resultados de Google y no nos lo refresca hasta pasadas varias horas, cuando la información ya no es válida. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para que la caché de AMP de Google refresque al momento? Uh, y, bueno, uh, para eso hay una herramienta particular que se llama el update cache. Es, se le envía un pedido firmado a uh, una URL específica para que anule el contenido de la cache que para, un, para un dominio en particular. Um, y lo refresque si existe una versión nueva. Entonces, hay un mecanismo específico para anular el, ca para, para anular el, anular el cache. Um, hay más. es hay, hay varios pasos que hay que seguir. Eso se tiene que firmar con una, con una, con una llave digital asociada al dominio principal en cuyo caso, uh, y luego se tiene que enviar con ciertos parámetros para evitar, uh, para evitar manipulación o repetición. Um, hay más detalles en la página de desarrolladores de AMP sobre cómo utilizarlo. El docu la documentación no existe, no está en español aún, pero uh, pondremos el enlace al, a esa documentación en, en, los, en, los, en las respuestas o coment los comentarios del video y, y luego a, en, los enviaré por, lo enviaremos por GPLAS y por Twitter después de esto. Perfecto. Dice Ana Fernández, una duda que tengo es si yo comparto imágenes de mi propiedad con proveedores. ¿Esta acción puede suponer algún tipo de penalización por contenido duplicado? ¿Existe la posibilidad de añadir canonical a la imagen? respondámoslo de dos maneras. Primero, sí es posible poner un rel canonical en el encabezado HTTP de una imagen al momento de servir la imagen propia. Um, pero Google no utiliza esa información. Es decir, la, la, la informa ese elemento lo, no, lo, no lo miramos, lo ignoramos por completo, no tiene importancia. Al final, es, no es la imagen en sí, es el contexto en el que se representa. Es decir, si se representa una imagen que viene de contenido sindicado, una fuerza o, o, o, de, o de fuentes compartidas, uh, que está apareciendo en una página que es básicamente exactamente la misma de otras páginas, entonces esas son páginas equivalentes. Pero si es una imagen que se está representando en otro contexto, en otro contexto, en en otra galería de fotografías, en otra, en, en, en otra experiencia para usuarios. Entonces, no hay, tener que, no hay que preocuparse ahí de, de, de, de situaciones de contenido duplicado o nada por el estilo. Um, es, es, es decir, en particular, uh, hay, mucho, hay mucha gente que tiene mucho temor de la idea de contenido dupli duplicado. Y el hecho es que contenido duplicado es algo que es una técnica manipulativa, pero tiene que ser intencional. Es decir, es. Es no, eh, hay, hay mucha gente que se preocupa mucho de que ah, hay una parte que es medio parecida. Eso no es contenido de podcast. Tener una página que es, es esencialmente exactamente la misma a otro sitio y hecho, hacer eso en escala para tratar de manipular a los, a los algoritmos de, de Google. Si no estás haciendo eso y si, si no se está haciendo ese tipo de, ese, ese tipo de, de esfuerzo, entonces, lo que Peor que puede ocurrir es que simplemente se está diluyendo la experiencia del usuario y que los resultados en búsqueda no pueden ser óptimos, pero eso no implica que haya algún tipo de, de, de acción negativa que, este, que, que vaya a tomar Google en, en relación a eso. Sí, de hecho, esto es una pregunta que nos hacen muchísimo. Sí. Eh, perfecto, pues otra pregunta de Damián. ¿Qué va a pasar con los sitios que aún tienen el fragmento... Pound o almohadilla, exclamación, para utilizarlo con Ajax. Sí, el que llaman el hashpang en inglés. <ríe> sí. sí. Um, Google siempre dice que hay que enfocarse en los usuarios y no en los buscadores, pero su sitio anda perfecto para el usuario y ellos pueden ver el contenido que viene eh, luego del hashpang, haciendo uso del Ajax para que no refresque toda la página. Eh, pero para el buscador es, eh, para el buscador ese contenido no existe. ¿Debe enfocarse en ese caso en el buscador de Google? Um, en particular, y lo importante, la recomendación que hacemos ahí, para, para recapitular un poco, um, hace varios años uh, cuando se comenzaron a desarrollar sitios web que utilizaban la tecnología Ajax, que, era de, que, que, que, es, que, que permite que el contenido de una página se refresque o porciones del contenido de una página se refresque en el fondo sin tener que recargar la página completamente, um, que es como funciona Google Maps, como funcionan muchas aplicaciones modernas hoy en día. Se Tuvimos que desarrollar un esquema para poder, para poder ver ese contenido, indexarlo y poder representarlo a los usuarios. Y entonces, había un esquema en particular que le hacíamos recomendaciones a los usuarios, a los, a los, gesto a los dueños de sitios para, para ver cómo navegar ese sitio uh, y para, para que nosotros pudiéramos detectar el contenido e, e indexarlo correctamente. En octubre del año pasado anunciamos que ya no vamos a utilizar ese esquema porque ya no es necesario. Es decir, antes Google no tenía forma de ver esas páginas que se actualizan visualizaban de manera dinámica, como las vería un usuario. Por nuestra tecnología ha avanzado bastante desde el 2007 cuando primero anunciamos esa tecnología. Ahora, cuando navegamos una página y navegamos un sitio, lo vemos e interactuamos con ella de la manera tal como si lo viera un usuario. Es decir, si, si un usuario estuviera viendo la página y estuviera, um, estuviera navegando los, los enlaces con, con el dedo en un dispositivo móvil, así lo veríamos nosotros y así lo vemos nosotros. Entonces, ya podemos tenemos más habilidad de de representar el contenido que viene de JavaScript y de, y de interactuar con él. Uh, entonces, la pregunta es, para, lo, para los sitios que aún tienen ese fragmento que indica este contenido viene cargado dinámicamente, um, ¿qué deben hacer uh, los dueños de sitios que ya tienen así para que Google no pierda ese contenido? Y eh, lo importante que hemos, que, que hemos hecho es, por lo general, no debe haber nada que cambiar. Es decir, si el usuario ya está teniendo una experiencia que le permita acceder a ese contenido, no debe, tener, no debe haber nada que cambiar por el lado del dueño de un sitio para que nosotros podamos ver las páginas. Pero sí es importante confirmar que está funcionando correctamente. Ah, es decir, utilizar la herramienta de fechas Google dentro de Search Console para ver cómo Google ve o vería la página y cómo podría interactuar con ella. Es decir, si... si Uh, si hay alguna de esas páginas que uh, en una interacción hace acceso a un contenido que se recarga dinámicamente, uh, particularmente ver si Google lograría ver esa página. Y si hay ciertas páginas donde tienes una dirección específica que está indicada con el hashtag, con el C, numeración, numeración, exclamación. Um, ver si Google tiene un mecanismo para descubrir esa URL dentro de las páginas que está rastreando en el sitio. Si Google no logra encontrar ese, ese, ese enlace o ese, ese punto de interacción porque no está rastreando la página que lo incluye, entonces quizás no vayamos a ver esa página en algún momento. Um, y si, <coughs> Y, y si y sí si, si la estamos viendo y sí si podemos ver esa URL y si aparecen fechas Google, pero no, está, no ven en sus logs o ven de ninguna manera que esté siendo indexada, entonces, quizás hay que ver si hay algún bloqueo si hay, algún, hay alguna otra forma de hacerle a Google saber que ese, esa URL existe a través de un sitemap o a través de un, una, un, un, un índice de, de enlaces o algo parecido. Um, dicho, di, dicho eso, um, por lo general, no debe haber ninguna ningún cambio que tenga que hacer un dueño de un sitio para poder para para que google pueda entender su sitio si está si está cargando contenido en ajax espero que eso responda a la pregunta pero sé que eso sé que en particular en esa, en, en esa área um, si algo no está funcionando bien o si, si si detectan que google no está detectando el contenido para eso podemos apoyarlos en el foro de, en el foro en español también porque a veces depurar estas estas situaciones requiere una interacción a uh, una interacción un poco más um, Uh, repetida de poder hacer preguntas y respuestas. Así que um, para eso estamos en el foro y en, en, caso que, en caso que esto no responda a la pregunta y un detalle específico, ahí podemos apoyar también. Sí. Perfecto. Pregunta Miguel Ángel Pérez. Eh, si tengo que importar para mi e-commerce una gran cantidad de artículos de mi proveedor vía feed. Y estos artículos ya están indexados por otros vendedores, ¿cómo recomendarías importarlos? En No Index, a la larga puede ser esto perjudicial. Él sabe que lo ideal es crear descripciones originales, pero son muchos productos y muchos de ellos los no tienen eh, más información de la que facilita el proveedor. ¿Qué aconsejas? Bueno, um, hay que ser consciente cuando tenemos contenido sindicado que venimos de otras fuentes. Entonces, lo que no es porque haya que preocuparse de problemas de consignas, de webmasters o que se, lo que vayamos a interpretar eso como alguna técnica negativa. Es más, porque cuando Google ve muchas páginas que tienen el mismo contenido, en algún momento tiene que elegir cuál es la que va a mostrar en resultados de búsqueda. Y por lo general, los que están recibiendo el contenido sindicalizado, quizás no vayan es sindicado, no vayan a aparecer, no vayan a no, no, no vayan a ser los que se oposición. O por lo general es la fuente original que, que debería aparecer. Lo que le recomendamos a aquellos que están importando contenido es que incluyan un enlace al artículo original, si es posible hacerlo. Um, o que utilicen el no index para no generar esa situación de páginas duplicadas donde todo ese contenido termina siendo um, termina siendo considerado como equivalente. Uh, uh, y si eso genera problemas con la presencia de las páginas, porque vas, si, por ejemplo, tienes un, un e-commerce bastante grande y estás esperando que, que aparezca esa, esa página de producto como resultado de búsqueda para que los usuarios lleguen ahí, um, hay que ver, quizás, también, qué valor adicionado le puedes agregar. Si simplemente es, es, es tomar el mismo contenido que está viniendo de otro de otro proveedor que viene de un e-commerce, donde básicamente la página es equivalente y donde la única diferencia es que este la vendiendo, le está vendiendo A y el otro le está vendiendo B, para un usuario no hay diferencia y no le estás agregando valor. Um, entonces, vale la pena determinar. Sabiendo que es un catálogo enorme, cantidades de, de fuentes de información enormes, ¿qué valor adicional le puedes obtener, ofrecer al contenido importado para que sea diferenciado? Y quizás entonces no tengas que preocuparte si es una página que es muy parecida a la otra. Y entonces no hay forma de determinar cuál es más relevante, en cuyo caso quizás ninguna de las dos aparezca y aparezca una tercera. Genial. Eh, aquí voy a pausar. Si alguna, alguien tiene alguna pregunta, puede, puede hacernosla a través del chat eh, sin problema. Vamos a ver. Esta pregunta es de acciones manuales. En los últimos meses, eh, eh, Alejandro ha notado que las acciones manuales generadas por problemas de enlaces artificiales ya no son tan habituales como antes. Hoy en día, eh, ¿son los algoritmos los que se encargan al 100% de determinar si los enlaces de un sitio, ya sea entrantes o salientes, son naturales o artificiales? Um... Definitivamente no es 100% algorítmico la detección que hacemos de, de enlaces manipuladores o no naturales o artificiales, pero hemos mejorado muchísimo nuestra habilidad de, de, de determinar algorítmicamente cuáles son los, los enlaces que no están ahí de puestos de manera, um, de manera uh, orgánica, en cuyo caso sí, el volumen, quizás, en ciertas regiones o en ciertos, o en ciertos uh, sectores de, de acciones manuales para ajustar lo que no está detectando los algoritmos, um, uh, quizás haya disminuido. Pero aún lo hacemos. Aún tenemos un grupo bastante activo que está activamente mirando esos patrones que no, están, que, no, que no logran captar los algoritmos para tomar o hacer los ajustes necesarios para que no se le esté dando peso. Um, peso a enlaces que no están puestos ahí de manera orgánica, que son puestos artificialmente con la intención de manipular la, el, el posicionamiento en, en resultados orgánicos. Um, lo, que sí hemos dado, lo que sí nos hemos dado cuenta, y todos lo hemos comentado, es que en el entorno de en el entorno de SEOs que están haciendo consultoría positiva, uh, Muchos ya se han alejado de tratar de recomendar lo que hace 10 años se recomendaba que, que era una especie de manipulación excesiva. Um, a cargar enlaces por todos lados y hacer unas redes enormes de, de, de, de enlaces puestos, puestos de una manera que, para un usuario, no generaba ningún valor y para Google claramente eran tenían intención de, de, de, de confundir las señales y ya hay muchos menos hay muchos menos consultores SEOs um, uh, formales y, y establecidos que estén recomendando eso um, sin darles uh, sin, sin, sin poner las aclaraciones necesarias de que es contenido original de que es contenido orgánico de que se indican cuáles son las cuáles son los enlaces que están puestos ahí porque hay intercambio de consideración o, inter, o intercambio de o intercambio de, de, de, de beneficios de algún tipo. Entonces, sí hemos visto que se está reduciendo esa práctica, pero no se ha reducido por completo. Entonces, aún, aún continuamos, aún continuamos haciendo, haciendo los esfuerzos para que esa manipulación no tenga efecto y para que los usuarios no sufran como resultado de ese tipo de manipulaciones. Pero, por lo general, si sí estamos viendo una disminución en términos de, de, de, de dueños de sitios de calidad que estén haciendo ese tipo de cosas porque están recibiendo ese tipo de consejo que no era buen consejo en entonces y que, por lo menos el, el entorno se ha dado cuenta que no era buen consejo y que hay mejores recomendaciones para hacer en términos de generar una buena marca, generar buen contenido, ofrecer contenido original, útil, uh, adecuado al público, al público y al segmento uh, que se, que, al cual se le está tratando de, generar, de presentar contenido. Al fin y al cabo es el importante. Claro, claro. En relación a, a estos enlaces, nos pregunta María Laura eh, sobre enlaces a su sitio desde sus redes sociales. Ella tiene un blog y tiene diferentes segmentos de su audiencia en diferentes redes sociales. Y dice que se, pregun se pregunta si podría generarle algún tipo de problema o penalización. Eh, ¿Quiere difundir su, su, su sitio sin que afecte al, al, al SEO? Yo no me preocuparía. Uh, es decir, lo que, lo que, está, lo que estás describiendo, Maril Ma María Laura, es, es algo muy natural, uh, es algo muy, Común y es algo muy lógico. Es decir, hay varios canales para hacer que alguien descubra contenido. Google es uno de esos canales. Google es uno de esos, de esos canales que, que dirigen tráfico a un sitio, pero hay otras formas de descubrir el contenido. Um, y si esos enlaces al contenido que estás generando en la web abierta um, no lo estás haciendo para que la gente los descubra, contar que lo estás haciendo de acuerdo a las consignas de los lugares donde los estés poniendo. Um, que son problemas de esas de esa, de esos de esas plataformas y que son que ellos tienen tendrán sus reglas sobre qué es apropiado y qué no lo es um, no debes tener problema uh, eh, general cuando estamos cuando estamos mirando problemas de enlaces es cuando se está haciendo a escala con intención de manipulación y eso es eso es eso es se entiende es es decir si alguien está haciendo una recomendación hay que hacer todos estos enlaces para subir en las, subir en las, en las posiciones. Um, eso ya de por sí tiene, tiene, tiene, tiene mal aire. Es decir, tiene, ya de por sí está entrando, pues, está comenzando por el lado incorrecto. Pero si es, basa, si es lo que estás describiendo, es. Tengo mi contenido y quiero que lo descubran varias fuentes, por eso lo promuevo en varios sitios y eso genera enlaces. Eso es, eso es normal y natural. Um, uh, y si se está haciendo a escala de una manera automatizada, con la intención de manipular, utilizando esos canales, lo detectamos y, y, y, y, y lo descontamos. Entonces, um, yo creo que, no debes, que por lo que estás describiendo, no deberías, no tienes de qué preocuparte, María Laura. Y, y buena suerte. Sí, sí, Sí, buena sí. suerte. Um, en cuanto a, esto, esto ya cambiamos otra vez a AMP. Eh, un usuario quiere saber si el módulo de noticias destacadas o carruseles de AMP The search. Eh, si lee algún dato de Google News, como el nombre de la fuente u otro, o es totalmente independiente. Son independientes. Es decir, es decir, el carrusel de el carrusel de, de, de noticias destacadas, los carruseles de AMP, son, son funcionalidades de Google Search, de búsqueda de la búsqueda orgánica. Eh, la, eh, el ¿Qué aparece, qué no aparece ahí? Uh, ¿Qué se representa y qué no se re representa ahí? Son decisiones tomadas como función de la experiencia de, de, de Google Search. Google News es un producto separado, es un producto distinto, tiene una experiencia distinta y tiene criterios distintos en términos de inclusión y de aparición. Um, por supuesto que están respondiendo a, a, situaciones, a situaciones parecidas, um, pero, pero en particular las decisiones sobre qué aparece en, en noticias destacadas qué contenido aparece de una página, um, se toman de manera distinta. Pero yo diría que si lo vemos de una manera un poco más lógica, es decir, si estamos viendo que es una página, una página tiene un título, una página tiene un resumen, una página tiene una imagen, tiene un, tiene un, tiene un, tiene un autor, tiene una, fa, tiene una, una fecha de, de, de, de creación, esa información va a aparecer lógicamente en cualquiera de estas experiencias. Pero cómo se extrae, cómo se presenta, cómo se posiciona, y si Google en algún momento quizás tome decisión de representarlo o darle un formato distinto en una experiencia o la otra, ya va a depender de ese producto. Sí. Y nos preguntan también si cuando pones la marca de un periódico, el módulo de noticias destacadas eh, dice en América, las más recientes de dominio.com. Porque salen en varios medios las noticias. Ah, ¿Por qué salen en varios medios las noticias de días atrás si Google News está reciente? Porque son experiencias distintas. Um, como está explicado, Google News tiene una experiencia distinta, tiene una oferta distinta a los usuarios. Tiene una, pro, una está prometiendo algo diferente a lo que estamos ofreciendo en, en, en Google Search en relación a noticias destacadas. Porque lo que, está busca, lo que estarían buscando los usuarios es distinto, el objetivo de, de, de, de adquisición de información que, que quizás sea diferente. Um, entonces, um, el, yo creo que para aquellos que están, que están in, interesados en aparecer en los, de, en los carruseles de noticias y de destaque ahí, um, eh, vale la pena, de cierta manera, entender que Google News y estos son, operan de manera distinta. Um, pero como, como Google vemos los criterios de calidad de una manera muy parecida. Es decir, uh, fuentes de fuentes de reputación con contenido actualizado, que esté bien informal, que, que esté bien informado, donde estén enviando buenas buenas buenas señales a Google sobre cómo entender el contenido, cómo cómo entender las relaciones entre distintas versiones. Um, había una una de las preguntas que fue si, si ven el hilo de el hilo en el en el, en el G+. Um, uh, tuvimos una conversación con con, con, con um, con los dueños de, sitio, de un sitio de, de deportes uh, que tiene, un, un, tiene ediciones en muchos países y en muchos idiomas, y donde tuvieron un problema de una migración uh, que hicieron de de una versión unificada donde tenían versiones en distintos idiomas a distintos subdominios que no tuvo, que quizás no tuvo el éxito que quisieron en términos de la operación, hubieron algunos problemas técnicos que le enviaron señales confusas a Google en términos de cuáles eran las versiones correspondientes del mismo artículo en distintos idiomas para distintos países. Y al final... Mucho de eso todavía es algo que están buscando, buscando resolver, porque la aparición en los carruseles de top stories no es, es primero que todo, es algo que es algorítmico. Um, se determina con bastantes distintos criterios de, de, de calidad, en particular asegurando que sea información veraz, uh -huh. información fresca, información clara de fuentes, de fuentes confiables. Um, pero también, el sitio tiene que estar bien establecido bien entablado para asegurar que el usuario sí vaya a tener una buena experiencia cuando llegue a ello. Uh, y cuando las señales que recibe Google sobre uh, las conexiones entre páginas alternas, es decir, hay una versión de un artículo sobre algo que, que ocurrió y está escrito en francés y esa misma noticia, es, hay un artículo equivalente con contenido equivalente que está escrito en español. hay Posibilidad de establecer relaciones entre esas páginas o no. Es um, decir, estas son, estas son versiones equivalentes o son, ver eh, eh, y son, son versiones que quizás estén eh, eh, encaminadas a distinta gente o quizás elegir no hacerlo, porque al final, si alguien está buscando ese contenido en francés o está buscándolo en español, eh, el, que, el, el que, el que, el que, el que aparezca en resultados de búsqueda, una, la versión en francés para el que esté buscándolo en español, pero está en Francia, quizás no sea lo más importante. Um, pero ese tipo de. Ese, eh, en particular, la situación que, está, que, que, que estábamos conversando con los dueños de Babel.com, que es lo que estábamos mencionando. En particular, que hay. hay en particular, vemos en Search Console una cantidad de notificaciones. Search Console es la herramienta que utilizamos para enviarle al dueño un sitio notificaciones sobre el que está generando problemas. Lo que entendemos como situaciones que generan problemas. Y hay veces que estamos generando indicaciones para todas y cada una de las páginas que hemos visto. Hay veces que estamos generando indicaciones para muestras. de Muestras de páginas donde hemos encontrado problemas que quizás generen problemas. Estas son indicaciones bastante fuertes. Es decir, hay un problema ahí, vale la pena darle, una, darle atención, darle la pena, darle la, vale la pena resolverlas. Um, y es importante prestarles atención, porque es difícil para nosotros, por ejemplo, si en serio hay un problema dentro de Google, si en serio tenemos algo que no está funcionando correctamente, um, es bastante difícil para nosotros entender el problema, depurar el problema, dar, darle con la causa y luego tener una interacción con nuestros, con nuestros colegas en ingeniería y en producto para mejorarlo si las recomendaciones que ya sabemos, las cosas que ya sabemos generan problemas aún están por resolver. Entonces, siempre la recomendación para uh, cuando alguien dice, no estoy apareciendo donde quise, donde pienso que debería, uh, no están apareciendo mis artículos como pienso que deberían, no uh, Google no está viendo mis artículos, siempre mi recomendación es lo primero, tratar de ver qué es lo que pueden hacer por su lado para resolverlo, porque esa es la mejor respuesta en, al final. Si llega un momento en el que logramos nosotros detectar que es un problema por nuestro lado, sí nos comprometemos a resolverlo, pero la resolución puede tomar bastante tiempo. Y quizás es hasta, es hasta más. Es hasta más difícil porque ahí queda cero, cero de cero por ciento en sus manos de encontrar una solución alterna. Pero es por eso también que cuando cuando comenzamos y conversamos en foros o en o en conferencias o en este tipo de en este tipo de de, de, de, de canal que no que no lo ve, que seriamente no vemos que sea un problema por el lado de Google esa es una buena respuesta porque eso implica que sí hay algo que pueden hacer por su lado. Um, sí hay algo, sí hay un, sí, sí tienen el control ustedes sobre, sobre, sobre, cómo, resolver la, sobre cómo resolver el problema. Uh, y siempre la recomendación inicial es ver qué está apareciendo en Search Console y darle atención y encontrarle resolución o determinar claramente, esto ya lo resolvimos, o esto no es un problema. Pero uh, es difícil, por ejemplo, cuando descartamos. Los, lo, la, las notificaciones como que eso no puede ser porque bueno al final si nosotros entendiendo lo que entendemos viendo lo que podemos ver decimos quizás darle atención a eso um, podría resolver el problema entonces eso es eso um, eso yo creo que es un acercamiento un poco más un poco más uh, um, o que tiene más posibilidad de tener éxito, diría yo. Cuando descartamos sí. o cuando directamente no estamos en Search Console, claro. porque entonces no recibimos ninguno de estos mensajes y nos perdemos un montón de comunicaciones sí. que podríamos tener y un montón de información que tenemos mmm, tan, tan fácil, tan accesible. Entonces, nosotros recomendamos que, que verifiquéis vuestras, vuestras páginas web en Search Console. Desde luego que sí. sí. Um, Sí, y eso, es, y eso es lo principal. El primer punto de entrada, el primer punto de partida es Search Console. qué, a qué notificaciones hay? ¿Qué alertas hay? Um, definitivamente, y si sí, quizás no lo hacemos lo suficientemente claro, si sí, quizás podríamos mejorar cómo representarlos, por favor, háganoslo saber para nosotros también representarlo. A veces es, hay bastantes reportes, hay varias áreas donde hay, hay que mirar y quizás um, uh, si sí, con sus, con sus, uh, con su um, con la información que ustedes nos puedan, nos puedan dar sobre qué experiencia preferirían. Quizás podamos ayudar al equipo de, que diseña la herramienta a, a, a mejorar la experiencia. Estamos haciendo experimentos en la nueva versión sí. de Search Console. Um, si que, um, Es posible a estas alturas um, intentar verla en, cier en ciertos casos. Y si, si es posible, verían una, un, una invitación para, para, para intentar verlo en su Search Console. Y eso es la. Eso, eso, Esta es una buen, buena oportunidad para también ver qué información les es útil, cómo les es útil verla y de ahí podemos encaminar ese, esa retroalimentación a nuestro equipo. Y, de hecho, si quieren hacer recomendaciones al equipo de Search Console, pueden hacerlo directamente en la propia herramienta nueva. Si tienen sí. acceso a ella, hay una, hay una función de enviar feedback, que es como lo llaman en inglés, y pueden hacerlo sin problema. Y el equipo, de hecho, es muy receptivo y agradece estos comentarios porque están trabajando en ello ahora mismo. Sí. Eh, tenemos más preguntas en gemas. Sí, sí. Vamos, vamos. Nos pregunta Daniel Pinillos. Eh, tiene dos dudas. Una: ¿Traspasa el mismo PageRank un enlace en JavaScript que uno accesible, o sea, el, el enlace JavaScript on click href o en a Ah, que es ah, un enlace que esté dentro de un visible para un usuario como un enlace dentro de una página versus un enlace en link. Sí. Como dice, Canonical. Dice, entiendo okay. que si está ofuscado no traspasa nada porque el Google Bot no lo interpreta. Um, un enlace es un enlace si Google lo logra ver y lo logra navegar, uh, lo logra inter interpretar e, e identificar. Um, pero de ahí es donde, donde es importante ver, uh, por ejemplo, la herramienta de fechas Google. Porque si es, un, si es una URL que no está visible para un usuario, que no está puesta ahí para que un usuario pueda hacer clic, que no aparece en algún momento para que un usuario pueda, pueda oprimirlo, entonces un usuario no va a poder interactuar con él. Entonces, eso claramente el indica a Google esto quizás no, te, no sea un enlace orgánico que indique una conexión usuario útil para un usuario um, si hay enlaces que son de ese tipo que los generan dinámicamente y que de alguna manera Google no está detectando ahí quizás tengamos que ver si es que hay algo en esta visualización de la página que no está correcta pero por lo general eso no, eso no está generando problemas por lo que entendemos. Y la segunda pregunta que tiene es si cargamos un enlace después de, del render de la página, ese enlace generado traspasará PageRank al igual que uno visible en el primer render completado. Y, y yo me separaría completamente de la noción de que si hay PageRank o no PageRank, porque si se están preguntando de PageRank en términos de representación del de enlace, están comenzando por el equivocado. El enlace tiene que ser para un usuario. El enlace debe ser para que un usuario pueda encontrar una relación entre un, entre un texto y un contenido y otro. No, el enlace no existe ahí simplemente para decirle a Google, hey, acá hay otra cosa que puedes mirar. Um, entonces, si comenzamos por ese lado, el, si, el, si el usuario puede encontrarlo como un usuario común y corriente, Googlebot debería poder encontrarlo como un usuario común y corriente, en cuyo caso lo navegaría. Pero la decisión de que si pasa o no pasa PageRank, es completamente separada de que si se representa con Ajax o no. Um, es decir, es más, es, más teniendo que ver con, es más teniendo que ver con todos los otros factores que influyen en el PageRank. Pero si la pregunta parte de ese lado, vale la pena preguntar cuál es el objetivo de tener el enlace en, en primer lugar. Um, porque quizás la intención de poner el enlace ahí no sea a ofrecerle algo útil a, útil a alguien que esté navegando la página. Y se si está partiendo de ahí, entonces quizás no sea un problema de si pasa a PageRank, es quizás un problema de, de, de, ya de consignas Entonces ahí tenemos que verlo un poco más de cuidado. Exactamente. Eh, pregunta Lino, ¿hasta qué punto es eficaz el uso del rel equals next? Rel equals prev. Sí. In, Paginaciones si no existen links a esas paginaciones. Por ejemplo, en versiones móviles es muy frecuente que no se pinten esos enlaces, pero sí se añada el rel next y el rel prev Dice que se sabe que lo ideal es tener esos enlaces, pero ¿y si no se puede? Y si no se puede, y si no hay enlaces, entonces simplemente hay una indicación para un enlace, Google lo ignoraría. Es decir, si, si, es, si, hay una, si hay una indicación de que quizás acá hay un valor pero no hay un valor incluido, es decir, no hay, un, no hay una URL a la que indique, um, entonces ahí no hay nada para Google, Google, Google para ver. En el peor, en, y en ese caso simplemente Google ignora y dice acá no hay nada que ver. Um, de ahí que tenga impactos negativos, depende del, yo me, me imaginaría que, dependiendo del, término de, de, del volumen de ese tipo de experiencias y qué tan frecuente y qué tanto indique eso, que hayan otro tipos de problemas de ese tipo donde hay cosas incompletas, donde hay básicamente código incompleto donde genera HTML que es difícil de interpretar, en cuyo caso quizás pueda, um, pueda ser más difícil entender y comprender el contenido y luego indexarlo. Pero, por lo general, yo no me preocuparía por eso. Y Lino tiene otra pregunta. Eh, dice que, ¿por qué cuando bloqueo por medio de robots.txt uh -huh. eh, URLs que no son, que no quiere que Google rastree porque no aportan nada, suben también las páginas indexadas? ¿Es porque rastrea otras URLs o es porque esas URLs antes Google no las tenía indexadas pero ahora al bloquearlas las cuenta como indexadas al no saber lo que hay? No me suena eso. A mí tampoco. Pone un, pone un pantallazo si quieres sí, echarle entonces, un vistazo. OK. Entonces, ahí está. Páginas bloqueadas por robots y el total indexada sube. Um, bueno, yo que, lo que yo vería es que, sea, es, que, es, que, es que quizás si hay tantas páginas bloqueadas, um, por, eh, quizás es porque se están generando de una manera automática o semiautomática y entonces está utilizando robots, robots para que todas esas páginas generadas de manera semiautomática no se indexen. Lo que yo imaginaría en ese caso es que todavía hay un proceso que esté generando páginas adicionales que, estén, que se puedan descubrir. Y cuando hay un volumen en Google no básicamente va, viendo eh, viéndolo, viéndolo de, de, de cómo se divide el, el volumen de, de tráfico que generaría Google a un sitio. Es decir, acá hay una cantidad de, hay, hay, hay, Google no va a tratar de, de, de, de, de llenar o de, o de saturar la capacidad de un servidor, jamás. Nosotros lo que queremos hacer es simplemente poder entender el contenido sin generarle un, un costo operativo al, al, al dueño de un servidor. Entonces, nos tratamos de comportar como un, como un como un rastreador respetuoso del espacio. Entonces, no eh, parte de eso es que no vamos a tratar de, de saturar un, un sitio completo, sobre todo si es enorme, porque eso genera una carga. Cuando hay una cantidad de páginas que se bloquean, entonces el volumen de el, el que estaban siendo vistas... Uh, entonces, el volumen de otras páginas quizás um, que, que podamos ver quizás sube, porque entonces ya lo que habíamos dedicado para ver estas páginas, no lo vamos a utilizar esto para ver otras páginas que quizás no habíamos visto con tanta frecuencia o que habíamos encontrado los enlaces pero no, no habíamos visitado. Um, entonces, yo que, creo que eso, eso le explicaría. Pero de, de cierta manera, cuando yo veo un sitio que tiene un volumen tan extenso de URLs bloqueadas, um, para el navegador y tiene tantas páginas indexadas, um, eso generalmente me implica que hay algo en la generación de contenido que es automatizado uh, o que está generando mult varias URLs para contenido que es muy particular o varias visiones para, para un contenido en particular. O que es un sitio bastante, bastante grande y complejo. Um, pero yo por ese lado, yo creo que lo vería por ese lado, que simplemente ya había una cantidad de, de recursos dedicados X para, para rastrear y que eso ya no se están dedicando por estas páginas, ahora no se están dedicando para ver otras. Eh, pregunta Joel. Eh, ¿por, qué el ¿Por qué motivo no estoy indexando nuevos artículos en una web nueva y en webs con más antigüedad? Aparentemente, el robot de Google puede acceder y no tiene ningún problema. Dice que utiliza explorar. Como Google en GWT. ¿Hay algún problema con la indexación últimamente en GWT? En Webmaster, Tools, yo diría. Sí. Um, bueno, lo principal es que si buscando tú uh, en la página en particular, utilizando uno de los operadores, sea INURL o, o el operador site para ver la página, si esa aparece en resultados de búsqueda. Es decir, si aparece cuando tú haces una búsqueda puntual para esa página y nada más esa página está indexada. De que aparezcan resultados de búsqueda en una posición en particular ya tiene más que ver con el contenido y con la reputación del sitio, con la cantidad de, con, con, con, con, con la relevancia del contenido la búsqueda del usuario, etcétera. Um, si si Googlebot no está rastreando el sitio, es decir, no está descubriendo las páginas uh, y no está, no, si Googlebot simplemente no ha visitado, entonces uh, ahí debe haber algún problema. Pero por ejemplo, si está en Search Console, Uh, si está en Search Console, si hay un sitemap o si hay una, R, una URL inicial, um, Google ya debe poder descubrir las otras páginas. Um, e, y de ahí determinará, uh, eh, hay ciertas veces que determinamos que hay páginas que no vamos a indexar, uh, porque no podemos indexarlo todo. Tenemos que eh, hacer elecciones en algún momento. Pero, por lo general, esas son páginas que tendrían a ser un 404 vendrían a ser páginas vacías, básicamente, o que simplemente tienen un poquito de contenido en, en, en, el, en, en, en las partes superiores. Um, y lo demás es simplemente vacío o, o espacio, espacio por llenar, um, cuyo caso quizás elegí más no indexarlo. Uh, pero si es contenido nuevo, páginas nuevas y Google Bot los está rastreando y están apareciendo en resultados de búsqueda cuando se busca esa página específica, entonces ya tiene que ver con, con preguntas de relevancia. Sí. Um, hay muchas preguntas de Joel y tenemos un montón de preguntas vale. nuevas. Sí, sí, sí. Nos está viendo un montón de gente. Eh, entonces, vamos a ver. Eh, Podrías comentar el update de marzo-abril conocido como Core Update? Dice que en qué afectó. En las search de google.es vemos resultados a webs sin apenas autoridad y muy mal opt eh, optimizadas, eh, consiguiendo posiciones top en keywords muy relevantes. Um, bueno, nosotros por lo general no hacemos anuncios de actualizaciones de algoritmos, eso dejamos de hacerlo hace varios años. Um, hay muchos en la industria que deciden darles nombres a esas actualizaciones, pero por lo general lo que yo veo leyendo eso es que a veces toman conclusiones de que ha cambiado algo um, o que, y están tratando de, hacerle una, uh, de, de interpretar de dónde vino o, o de cómo vino. Um, ya de por eso yo no tendría nada que comentar o que agregar sobre eso, porque al final no comentamos sobre cambios. Estamos modificando los algoritmos de una manera frecuente. Estamos mejorándolos de una manera frecuente y constante. Entonces, todos los días de alguna manera cambia algo. Pregunta Iván, ¿cuántas redirecciones 301 son el límite para que no se pierda la validez de una página? Uh, ¿Cuántas redirecciones 301 son límite para que no se pierda la validez de una página? ¿Cuántas? Yo, yo había otra pregunta, ¿cuántas redirecciones uh, 301 son necesarias para que un usuario llegue al contenido que está buscando? Es decir, um, es decir, de alguna manera, si, si son redirecciones 301 que existen desde hace mucho tiempo y donde simplemente se está tratando de mantener una cadena donde esta URL estaba y luego la redigimos acá y esta ya no está. Entonces, esas dos pasan y luego tenemos tres y luego esas tres pasan. Um, llega un momento en el que esas, esas URLs antiguas ya no tienen referencias orgánicas en ningún lado. Entonces, quizás esas, tres, esas 3.01 podrían ser un 3.10 o podrían ser un 4.0, o podrían ser un, 4, un, un, un 4.0.4, un 4.10, uh, que ya desaparecieron, ya no nos preocupemos. Um, Dicho, dicho eso, no, no sé si hay un límite fijo articulado, numérico, donde yo les digo, ya si se pasaron de X número, ya, hay paró. Um, pero lo que yo diría es que si sienten que es demasiado, que si, si, si estás encontrando que estás teniendo muchas redirecciones 301 uh, y te estás preocupando si eso es un problema para indexación vale la pena mirar si es un problema también para tu, consum tu consumo de recursos en el servidor. Porque cada 301 es, un es una petición HTTP. Cada 301 es básicamente están golpeando tu servidor y tú estás tratando de buscar una página, la correspondiente, enviarla. Y si simplemente estás haciendo una cadena de 301, uh, en algún momento estás consumiendo recursos. Uh, y esos recursos, esos, esos son costos que te caen a ti. Uh, y te caen a ti no solo cuando Googlebot los mira, sino cuando un usuario llega a esas páginas. Entonces, de alguna manera, Quizás regresar a ver qué valor están generando esas URLs ya existentes. Y quizás simplemente, um, simplemente, en vez de hacer una cadena de redirecciones, redireccionar todos individualmente a un sitio final y dejarlo ahí, ahí dejarlo ahí por hecho. Pregunta Damián. ¿Mi sitio se ve bien para los usuarios con el uso de Ajax, utilizando uh -huh. el fragmento eh, almohadilla exclamación? Uh -huh. sí. Pero ahora para esto. Eh, Google es, está obsoleto. Al final, me tengo que enfocar en los buscadores y no en los usuarios, ya que debo hacer cambios para el buscador y no para el usuario. Mm. Um, es sería mi eh, es, es el, Esa es la pregunta que estábamos, um, que estábamos respondiendo inicialmente, que era um, si, si, si utilizando las herramientas en Search Console, te estás dando cuenta que Google, cuando ve la URL uh, básica que vería un usuario, no está viendo el contenido que un usuario estaría encontrando en esa situación. Um, y si la, en, en el momento de, sobre, de interacción dinámica um, con esa página no está encontrando las URLs, entonces primero hay otras formas de, de, de hacerle saber a Googlebot que esas URLs existen. Para eso existen las sitemaps, por ejemplo. Um, y donde no tienen que ser páginas pre-renderizadas, simplemente pueden ser enlaces que generarían una experiencia para un usuario que caiga con ese enlace a esa página, a ese contenido. Um, es es es pensarlo de una manera no como, como lo ve Googlebot, sino como un usuario que tiene una URL enlazada vería ese contenido y como un usuario la descubre. Y quizás en ese momento utilizar sitemaps para facilitar a Google la, la, el, el descubrimiento de esos enlaces o de esas páginas si es que no hay fuentes externas en otros sitios donde, donde Google pueda encontrar eso, esas páginas o esas, o esas direcciones en particulares para, para rastrear y para empezar. Tenemos 15 minutos, la verdad. Esto está yendo muy bien. Um, Alejandro pregunta, si en una página se publican imágenes que ya fueron publicadas previamente por otros sitios, uh -huh. ¿esto podría afectar de forma negativa ya que no sería una imagen original? Uh, dependiendo de cuál es la razón por la cual estamos dando las fotos, pero al final les regresemos a, las, a la respuesta principal, es, que es el, cuál es el valor que le están dando los usuarios, es un y, y, y es un valor único o no, y al final eso es lo que determina relevancia. Yo me mucha gente se pregunta de que si Google va a castigar a alguien, Google no castiga, Google toma determinaciones de relaciones uh, y de relevancia de una página uh, a, a, a, a las búsquedas de un usuario. Uh, entonces, cuando, al, cuando tienes tú imágenes de otra fuente, si tiene razón para estar ahí, si tiene contexto y si tiene alguna utilidad para un usuario, entonces, esa página se interpreta de tal manera. Si es simplemente, vamos a descargar una cantidad de fotos de otro sitio para generar una copia de un catálogo y simplemente ponerle un, un, un, un, un, un rótulo distinto. Entonces, quizás ni, no se trate de preocupación de, de, de, de, de, de, de, de acciones que vaya a tomar Google ¿no? en términos de, de, de de posicionarlo más bajo es simplemente decir qué valor le trae al usuario. Um, si yo estoy buscando, si yo estoy buscando contenido, me aparece una imagen, me lleva a una página que no me da la información que yo estoy buscando, me frustro. Mm. Um, esa es una experiencia que le están dando al usuario. Comenzar por ahí siempre es el, el camino correcto, uh, porque, porque andando por ahí, no van a estar preocupándose mucho de qué va a generar penalizaciones o dificultades o, o, o riesgos o actividades. Nosotros tomamos, hacemos ajustes manuales y ajustes algorítmicos basados en la relevancia. Uh, y yo creo que preocuparse tanto de eso de que si Google, me, si Google va a tomar alguna acción negativa porque quizás estés haciendo algo así, si estás en ese lado, es o porque lo estás haciendo en escala o porque estás preocupándote. Y ahí en serio si sí tienes que preocuparte de que estás haciendo algo que no es útil para un usuario o, te estás preocupando de algo que en serio quizás no debas tener que preocuparte. Uh, porque al final hay, uh, le estás ofreciendo algo de valor a un usuario y ahí ya es cosa de determinar qué usuarios, qué valor, qué contenido están buscando y por qué tu sitio versus los otros que existan que quizás tengan contenido parecido o similar o, o, o relativo o, o consistente o contrastante. Sí. Nos pregunta Iván sobre URLs. ¿Hay una uh -huh. longitud máxima para las URLs? En su sitio tiene, eh, algunas veces eh, son, son muy largas, uh -huh. pero el contenido de su organización así lo requiere. Uh -huh. Y nos manda saludos desde México. Saludos, igualmente estamos aquí sí, en sí, Dublín bueno. y aquí el sol está casi como en México, pero no. Bueno, y en México es prontísimo, así que gracias sí. por conectarte tan pronto. <ríe> gracias, claro, <ríe> claro, claro. Um, yo no, no, no tenemos una indicación clara de una URL máxima o de, de, de, de, de longitud máxima. Yo lo que diría es si. Um, si Google está indexando esa página ya la está rastreando, entonces no, no tienes de qué preocuparte. Si Google no la está visitando y no la está mirando y esa es página que tiene contenido relevante y profundo, entonces quizás, uh, quizás hay limite, a, a, algún límite algún teórico al cual nos estemos llegando ahí. Pero um, si el gestor de contenido lo requiere, uh, el gestor de contenido lo requiere. Uh, en general, las URLs que son más interpretables para un usuario son más útiles para un usuario. ¿sí? Es, hay razones enormes para tener URLs con URLs con, con, con bastante largas, quizás tengan códigos, quizás tengan hashes después que indiquen opciones de personalización o de adecuación. Entonces yo por ese lado no me preocuparía tanto si es que Google está rastreando las páginas. Y si Google no las está rastreando, utilizando, Google, uh, utilizando fechas Google, quizás determinar si es, si es que Google está teniendo problema accediendo a la página. Uh, si si Googlebot tiene un problema accediendo a una URL larga, eso no va a ser Google Bot, el único que tenga el problema. Los usuarios quizás vayan a tener también ese problema. Sí. Eh, vamos a ver, esta pregunta va de Sandbox. Uh -huh. eh, dice Miguel Ángel, el otro día comentaban en Twitter que el Sandbox como tal no existía, pero sí que hay factores parecidos que actúan como un sandbox. ¿Qué factores son estos? Es posible que una web con menos de un año de antigüedad pueda arranquear y competir con webs que tienen mucha antigüedad y autoridad. ¿Cuál sería tu recomendación para sitios con menos antigüedad? Para sitios con menos antigüedad um, es identificar cuál es el público adecuado, cuál es el contenido adecuado para esos, para esos usuarios y determinar cuál es la estrategia de adquisición de usuarios. Um, eh, en particular, yo creo que muchos se preocupan de que no estén rankeando porque tienen contenido original y, y, orig, original y único y que debería ser igual. Pero al final también vale ahí lo que es la, eh, la experiencia que haya tenido un usuario anteriormente, la reputación que tenga una marca y la, confi la confianza que tenga un usuario con esa marca. Porque eso va a afectar el... Eh, la, la cantidad de enlaces que los usuarios compartan entre sí o que publiquen en otros lados al contenido. Y un sitio nuevo siempre va a estar creando eso. Entonces, um, siempre hay que tener un poco de realismo. Es decir, una entidad que está presente, que está constante, que tiene una marca, que tiene un nombre, que tiene una reputación establecida, um, ya de por sí, porque ya han hecho esa inversión, ya han hecho esa inversión de creación de marca, creación de experiencia, creación de lealtad con usuario, ya de por sí tienen una ventaja que alguien que está comenzando tiene que trabajar y generar. Pero eso no implica que, esa, que, que, esa nue que ese nuevo sitio no lo pueda hacer. Pero el que comienza un nuevo sitio, eso tiene que tener una perspectiva realista. Si está, si está tratando de entrar en un mercado competido con, con, con, con entidades de nombre o que tienen, o que tienen buen público, no solamente el tener contenido único es importantísimo. Um, no hay opción de competir si es que no hay, si, si no hay competir, contenido único, útil, informativo que le genere deleite a un usuario. Pero eso no es lo único. También hay que tener un, parque, un, un plan de, de mercadotecnia. También hay que tener un plan de adquisición de usuarios. También hay que tener un plan de promoción. Uh, todas esas cosas no vienen por sí solas. Toman trabajo y toman esfuerzo y no lo tratamos de descontar, uh, pero no, hay, no es eh, no es una receta mágica el aparecer en, en, uh, simplemente por estar ahí, por tener contenido. Hay que también saber que eso toma tiempo, uh, uh, toma tiempo. No implica eso que haya algún control artificial que limite la posibilidad de que, de que un sitio nuevo aparezca, pero eso no deja que quizás eso no sea un efecto real. Ah, es decir, hay que hay que separar entre lo que es un efecto real y lo que es simplemente una situación que es muy es tan común que quizás parece como que fuera como que fuera, como que, que fuera definida como regla. Y creo que tenemos tiempo para a lo mejor un par de preguntas más. Dale, dale. Eh, pregunta Lino sobre el H Lang. Sí. Que estas preguntas nos llegan siempre. hreflang puede ser complicado, pero hay, hay, hay, hay, hay veces que quizás uh, quizás se piensa demasiado. Sí. sí. A veces, aunque tengamos correctamente implementado el hreflang sí. para versiones de diferentes países, pero mismo idioma, nos muestra res resultados erróneos. Uh -huh. Por ejemplo, versiones en español para, version para versiones de Colombia, Argentina, salen como google.es en vez de la versión eh, para ese país. Uh -huh. Las versiones son exactamente iguales y por cuestión de negocio no se pueden diferenciar el contenido, pero deben tener su propia versión. ¿Cómo pueden corregirlo? Y una solución más sencilla no sería darle más peso a la geolocalización en Google Search Console? Pregunta. Um, bueno, el, el, hay que separar las dos cosas. Entre cuál es la, cuál es la, cuál es la función de Hreflang en términos de establecer relaciones entre versiones de una página que son equivalentes pero que varían por idioma. Y cuál es eh, la importancia de la geolocalización que indica que esta página o esta versión de esta página o este sitio es más específicamente relevante para usuarios en una geografía en particular, un país en particular. Uh, y esas son cosas que se ven con distintos pesos. Es quizás la geolocalización es algo que da peso. Lo demás es simplemente algo que da señales. Uh, y quizás si lo vemos de esa manera, no, no, no, nos, uh, quizás nos ayude. Es decir, um, la indicación de versiones de país y país idioma uh, y las relaciones entre páginas en, con el, con el, con el, con el, con el hreflang um, son indicaciones para Google que cuando tiene una opción de presentarle a un usuario que está en un contexto específico donde ve que una versión en particular es relevante, pero que para el usuario hay una versión que existe para, un, para una configuración de idioma o, e, e idioma y país, uh, mostrarle esa porque el dueño del contenido indicó que esta es relevante. Um, y esas relaciones, uh, hay, hay ciertos patrones que hay que tener en cuenta. Tienen que ser, esos, esos enlaces se tienen que poner de, de los dos lados. Es decir, eh, si hay cuatro artículos que son versiones específicas, um, el mismo contenido, por, pero, versiones específicas para país por razones de negocios, um, cada una de esas cuatro tiene que relacionarse con las cuatro. Es decir, las, la versión alterna de esto para este idioma, para este idioma barra país, es tal. Lo segundo que hay que ver es que tiene que ser para idioma primero. Luego se le puede agregar país en lo que es HRFLAN, pero, pero no se puede hacer solamente para país. Tiene que ser para idioma y país o idioma. Um, y esas conexiones tienen que ser, tienen que tienen que hacerse en, en, en ambas direcciones um, y si se están teniendo varias versiones entonces ese mapa se multiplica um, de ahí es de, um, de ahí teniendo separado eso de lo que es la el geo targeting o, la, o la, el geo enfoque um, que se podría poner o en search console en la misma página en sí indicándolo en el, en el idioma barra uh, barra indicación um, pero de ahí también tiene que ver mucho el a veces juega el dominio. Es, de ver, es decir, hay ciertos, hay ciertos dominios que envían una señal muy clara de, referencia, de ge referencia geográfica, donde es tan clara que ya ni hay forma de modificarlo en Search Console. Es decir, si alguien tiene un, un punto IE para Irlanda, eso es una indicación tan clara que ese contenido es para Irlanda, que en Search Console ni hay forma de cambiarlo para decir, no, esto es para otro, otro país. Pero hay otros dominios de país como .co, .colombia, que al final ya está tan asociado con comercial, que Google ni siquiera lo ve como encaminado a Colombia. Um, lo ve como un dominio generalizado. Tenemos una lista bastante extensa de uh, en, en el Help Center indicando ¿Cuáles son los dominios de país que vemos como indicaciones claras de geografía? ¿Cuáles son los dominios que ya vemos como genéricos? Y luego, para cuáles de ellos que, que, que vemos como genéricos, cómo indicar geoespecificidad geo, um, en, en Search Console. Um, pero regresando a la pregunta, um, el, la el depurar la apariencia de, de artículos en particular para usuarios en particular que estén en idiomas en particular puede ser bastante difícil. Uh, lo importante es ver si hay, una de las cosas que tratamos de hacer es poner notificaciones en Search Console cuando vemos que hay algo que nos está confundiendo. Es decir, si hay alguna notificación sobre una URL en Search Console donde que faltan anotaciones bidireccionales, eso implica que, no vamos, que vamos a ignorar por completo todas. Es decir, porque, ya no, porque hay algo que está incompleto, el mapa no está... El, el, el, el, el mapa no está bien dibujado. Entonces, de ahí tenemos que decir, si este mapa está incompleto, entonces, no nos vamos a guiar por él. Por él. Vamos a guiarnos por lo que sí sabemos que es el contenido de esta página específica. Um, entonces, si hay notificaciones ahí, resolverlas. Um, si hay cosas que ajustar ahí, ajustarlas. También identificar, de cierta manera, si es posible, el simplificar. Porque la simplificación también ayuda en términos de administración. Um, hay, hay, hay varios sitios que quisiera que, que a veces deciden, no vamos a enfocarnos en país e idioma y a hacer varias versiones de país e idioma y, y el mapa se multiplica de una manera uh, de una manera bastante complicada y la administración se puede volver compleja los side se vuelven complejos los encabezados que ponen todos los hechos se vuelven complejos entonces a veces quizás determinar si simplificar la estructura. En serio, ¿necesitan establecer relación entre la versión que es dedicada a Bélgica y la versión que es dedicada a Australia? Quizás no. Quizás sean propiedades completamente distintas que no tienen que tener relación entre, entre las dos. O quizás la versión para España y la versión para Argentina puedan ser completamente distintas. Pero quizás la versión para Argentina, Paraguay y Uruguay, quizás sí tengan que tener algún tipo de relación porque van a, va a haber... Tráfico entre o, o, o, o movimiento de personas entre, entre, entre los distintos países. Entonces, ya ahí entra un poco más de lo que es el, el de entender el público y la intención. Sí, esta pregunta la vemos un montón en, en el foro, la recibimos muchísimo. Sí, yo creo que valdría la pena también hacer un, una especie de. de, de, de de Hangout particularmente dedicado a eso, quizás, porque en la situación de h Lang, y traducción en particular en el contexto hispano, hispanohablante es algo que tenemos que, que saber cómo hacerlo bien. Sí. Um, y se puede volver bastante complejo. Yo hice una presentación que, uh, sobre esto en Londres el año pasado um, y quizás podamos también compartirla esta mesa. Pues sí, esta, estaría sorprendido. Esta, esta claro. Podemos, uh -huh. nos, lo, nos lo apuntamos, Lino sí. y todos los demás. Y seguramente tengamos una sesión de estas más. Más a fondo. Sí. En cualquier caso, tenemos un montón de artículos que os podemos dejar ahora en la descripción de este vídeo donde podéis leer sobre HRF Lang y, y guías un poquito más exhaustivas de cómo implementarlo correctamente porque sí, sí que es verdad que a veces se complica mucho la situación sí. y puede ser mucho más sencilla sí. de, lo que, de lo que parece. Eh, tenemos un minuto yo creo que yo creo que sí yo creo que ya yo creo que yo creo que agradece primero que todo agradeciendo a todos por las preguntas que nos han hecho para eso estamos para responderlas uh, en la medida que podamos um, siempre agradecemos cuando las preguntas son puntuales y si nos logran dar el, el, la url de su sitio es mucho más fácil para nosotros entender el contexto de cuando simplemente es teórica o abstracta pero las preguntas teóricas abstractas también las las, las sabemos responder agradecemos mucho el que el que no, el que el confíen en que estamos aquí para responder a sus preguntas, uh, tenemos, uh, tenemos el foro de asistencia para webmasters en español, donde estamos, estamos dispuestos a, a, a apoyarles, donde hay una comunidad también de, de expertos externos que quizás puedan darle apoyo que nosotros no podamos darle, porque a veces, um, a veces es un poco difícil quizás comunicarle a alguien que tiene un sitio que, que, eh, que está haciendo cosas que quizás sean no, no, ideales o quizás no, sea el mejor sitio, qué sé yo. Para nosotros a veces es un poco difícil uh, acercarnos a alguien y decirle: sabes que tu sitio no, no, muy bueno. Uh, pero a veces es importante que alguien pueda hacerlo. Y para eso uh, hay, hay miembros de la comunidad que lo hacen con mucho gusto y con, muy buena, y, y con, y, y, y con un ánimo muy, um, muy, muy generoso. Uh, y, que, uh, y, y por eso sabemos que es un buen sitio para obtener, obtener apoyo, pero para eso también estamos aquí uh, para asegurarnos que, que sí tengan cómo como, como interactuar con nosotros y las preguntas cuando, cuando sea necesario. Sí, y muchísimas gracias por habernos hecho llegar vuestras preguntas otra vez y, y vuestras... Sí. Seguimiento en Twitter, uh -huh. nos habéis retuiteado muchísimo y eso lo valoramos un este. montón. Uh -huh. Y bueno, muchísimas gracias Juan Felipe claro. por dedicarnos tu tiempo porque esto no tiene precio, chicos. Sí. <risa> bueno, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye. bye.